Hola, buenos días a todos y a todos. Ideal Guarapato y la Delegación de Cataluña en México te dan la más cordial bienvenida a esta sesión de crossovers de Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento. Este crossover es el encuentro de las principales capacidades y superpoderes de estos eh, potentes ecosistemas para fomentar la innovación como estrategia para impulsar el desarrollo tecnológico en el sector empresarial. Eh, primeramente, nos encantaría agradecer al delegado eh, de Cataluña y, en México, Van, y a su increíble equipo, Carlos Rodríguez y Marque Ráez, por posibilitar esta conversación de alto nivel. Este, y de igual manera, antes de comenzar, nos gustaría eh, compartirles, por favor reciban un cordial saludo de parte de nuestro director general, Antonio Reus. Y bien, pues para comenzar entonces, eh, vamos a recibir a nuestros ponentes del día de hoy. Eh, el tema de hoy es la relación universidad-empresa como agente de innovación empresarial. Para esto, pues bueno, recibamos a nuestros ponentes, quienes van a compartir con nosotros precisamente cuáles son esos superpoderes eh, de sus ecosistemas y cómo los vamos a aprovechar para detonar o potenciar tu idea, tu proyecto o tu negocio. Y entonces, eh, desde Cataluña para el Mundo vamos a recibir al doctor Francisco Solé, él es catedrático eh, de la Universidad Politécnica de Cataluña, Buenos días, doctor. Eh, es ingeniero bueno. industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, licenciado en ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Barcelona, doctor ingeniero industrial por la UPC y con un máster en gestión de empresas y de la tecnología. Eh, de igual manera, él ha realizado diversos cursos y posgrados, entre ellos el Entrepreneurship Program del MIT. Y hasta hace poco nos estaba platicando que eh, no es extraño a Guanajuato, que ya ha venido anteriormente. Ya nos platicará un poquito más de eso más adelante. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias. Y, por otro lado, eh, eh, demos la más cordial bienvenida también a una guanajuatense, aquí a la doctora Laura Susana Acosta-Torres. Ella es la directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM Unidad León. Es profesora de carrera titular, eh, posgrado de investigación y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es integrante y evaluadora del CONACIT. Eh, ella es autora de diversos artículos, más de 23 artículos internacionales, un libro, tres artículos del libro editorial INTECH, eh, 13 artículos de revistas arbitradas, proceeding de congresos internacionales y artículos de divulgación. Eh, de igual manera, la doctora Laura ha sido ponente en diversos cursos y talleres, así como 23 seminarios y conferencias de distintas instituciones, tanto públicas como centros de investigación. Bienvenida, doctora, encantada de tenerlo con nosotros. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias. Pues bien, entonces eh, comencemos. Eh, con una pregunta base para empezar a conocer sus reflexiones. Y la pregunta sería, primeramente, para que nos apoye a contestarla la doctora Laura, y de ahí pasamos con el doctor Francisco Soler. Eh, desde su experiencia y conocimiento, ¿qué papel creen que desempeña la universidad en un ecosistema de innovación eh, como promotor de innovación en el sector empresarial? Le escuchamos, doctora. Muchas gracias. Gracias, Amy. Gracias a IDAGTO y a la Delegación de Cataluña por invitarme a esta participación. Saludo con mucho gusto a Francisco Solé, que nos eh, acompaña eh, desde Cataluña y compartiremos este panel. Y bueno, quiero enviar un saludo muy especial a Antonio Reus, director general de IDEA-GTO, eh, pues siempre muy eh, atento y pendiente de esta vinculación de la universidad justo con, con IDEA y, y con toda el área de mentefactura y de innovación. Pues bueno, considero que desde las universidades podemos adoptar eh, un compromiso para dinamizar el sistema de innovación en el país. Eh, la universidad es el sitio en donde podemos concebir un espacio de emprendimiento, eh, podemos tener y, y generar en nuestros alumnos y docentes agentes de innovación, que sean capaces de crear valor, riqueza, a través de la extensión de las actividades hacia un desarrollo económico y social eh, en el país y en las regiones. La vinculación que tienen las universidades con el sector empresarial permite impulsar en las empresas la inversión en investigación o en eh, el desarrollo como una actividad estratégica para poder incorporar el conocimiento científico en todos los procesos productivos que tienen. Además, permiten una vinculación del binomio ciencia e innovación y, bueno, eso, eso se puede dar de manera natural eh, en este vínculo universidad-empresa. Los servicios que las universidades podemos ofrecer en apoyo de innovación a la empresa mejoran las actividades eh, de las empresas, eh, pues dan este, este toque innovador y esta, estas actividades de innovación. Se pueden ofrecer servicios específicamente vinculados eh, con actividad eh, académica profesional, con consultorías, con proyectos de investigación. También eh, las empresas pueden utilizar la infraestructura y los equipos de las universidades. Y también se pueden contratar actividades formativas como formación continua para mejorar la capacitación de los recursos humanos de las empresas. Y son las empresas en las cuales, eh, las cuales tienen un mayor porcentaje de egresados universitarios en su plantilla, las que tienen un mayor grado de innovación. Esto pues, lo, lo mencionan algunos, algunos estudios que han hecho eh, análisis comparativos. Y, bueno, está probado que el efecto es mayor cuando eh, hay un, más, un mayor compromiso de innovación en la empresa y tienen también una gran vinculación con, con las universidades. Es muy importante cuidar también la calidad formativa, eh, de los programas académicos que tenemos en las universidades para que siempre tengan una calidad y un enfoque con, eh, pues, eh, con las necesidades que se requieren en el área laboral y en las empresas. Eh, también se, ha, eh, pues se han encontrado muchas eh, publicaciones que mencionan que la contratación de los servicios de apoyo para la innovación que ofrecen las universidades pues tiene una incidencia muy importante en las acciones de innovación de las empresas, ya que se vinculan con consultorías, con académicos expertos, con investigadores y así se puede elevar la competitividad también de la empresa. Es importante señalar que los servicios universitarios son distintos dependiendo del tipo de innovación de la empresa que se requieran, por lo que la universidad puede también trabajar proyectos a la medida de estas necesidades y se requiere eh, pues un tratamiento muy diferenciado a la hora de competir en el área laboral con los servicios de la empresa. Por otra parte, la empresa puede tener un impacto en el mercado a través del incremento de su productividad, ya sea mediante la transferencia tecnológica desde la universidad, invirtiendo en innovación tecnológica, o ya sea que algunas empresas resulten del trabajo del área que se hace en el interior de las universidades y que posteriormente eh, se puedan eh, convertir en em empresas mediante los procesos de incubación. Y, bueno, de esta manera, pues, todavía hay mucho incluso que hacer para que la transferencia del conocimiento de la universidad se lleve a la empresa. Eh, tenemos, yo creo que en proyectos reales un, para México 0.9% de los proyectos eh, que han firmado convenios de las universidades con las empresas y que se insertan. Entonces, hay mucho en el ejercicio cotidiano. Eh, a lo mejor faltan cosas por afinar para que esta relación sea muy formal y para que los proyectos de transferencia se lleven a cabo, pero creo que es una, eh, un gran vínculo y una gran mancuerna la que se logra con la universidad y la las empresas para una mejora del desarrollo económico y social. Gracias. Excelentes reflexiones, doctora. Eh, en especial nos hace mucho sentido esto que comenta acerca de poder diseñar desde inicio estrategias hechas a la medida de la problemática que se quiere atacar, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Eh, pasamos ahora con el doctor Francisco Solé. Adelante, doctor. Agradecer a la organización GTO, al Consulado de México en Cataluña, en Barcelona, con el cual tenemos, hemos tenido mucha relación y que hace una gran labor eh, recordar lo que se ha dicho que yo soy un visitante de Juan, Guanajuato, estuve aquí viviendo solo 10 días, pero hace ya bastantes años, pero aproveché para conocerlo y conocer un poco también el territorio. Uh, lo primero que querría decir es que yo, yo creo que explicar el currículo tiene muchos objetivos, hacer contento al conferenciante, etc. Pero eh, yo creo que el principal es que ustedes saben desde dónde se dicen las cosas. ¿no? Este señor es profesor de la Politécnica. Bueno, ya sabemos algo. Es ingeniero también. Es licenciado en Económica. Ha estado en el MIT profesor en Quebec, bueno, parece un hombre trabajador y estupendo, ¿no? Pero uh, yo creo que lo más significativo para ustedes es que sepan que yo he dedicado gran parte de mi vida académica al cambio tecnológico, la innovación, la emprendeduría. El primer libro, el segundo libro español en innovación, lo escribimos en 1974 y el primer máster en, en gestión del cambio tecnológico en el 1975. Y durante, como ya les he dicho, 40 años he sido el creador del programa de creación de empresas, de patentes, y el del, del Parque Científico y Tecnológico de la Politécnica, que acabó con 16 edificios, un campus eh, todo pensado para precisamente la relación universidad-empresa-sociedad y con 100.000 metros cuadrados llenos de actividad. Es decir, eh, no es por presumir, no, no, no, no se lo explico para que ustedes piensen nada, ni que está bien ni que está mal. Simplemente para que digan, hombre, este señor igual no sabe gran cosa, pero lo ha vivido. Este es mi caso. Que, eh, eh, eh, bueno, también soy un investigador y he escrito, pues como la doctora Elena, pues eh, cantidad de cosas, yo creo que, perdón, Laura, ¿no? <risa> Laura, que hay cantidad de cosas porque es nuestro trabajo, ¿eh? si alguien les dice a mi edad que ha escrito 300 cosas entre libros y, y, y artículos y usted divide con los 50 años que pasé en la universidad, sale gran cosa, es decir, bueno, pero he cumplido, ¿eh? o sea, me he dedicado a esto académicamente, he escrito mucho sobre esto y he sido promotor y director de todas estas cosas que hablaremos hoy durante tiempo, pero especialmente he sido una persona que ha reflexionado sobre el tema a través de una fundación que se llama Conocimiento y Desarrollo, que están, el patronato, están las empresas más importantes de España y cuyo objetivo es promover la contribución de las universidades al desarrollo económico y social de sus áreas geográficas de influencia. Llevamos 20 años, este año celebramos el 20 aniversario. Y bueno, como vicepresidente, y si ustedes quieren, el presidente ejecutivo, eh, eh, la verdad es que bueno, eh, he tenido ocasión de pensar ¿eh? qué sucede. O sea, una cosa es el propósito de la universidad, en contribuir al desarrollo económico y social de un territorio. Y eso es primero. ¿eh? Dicen, la universidad como organización quiere hacer eso y va a poner en marcha esto, incluso puede poner un vicerrector, un presupuesto e intentar empezar a organizar los servicios que conducirán a que la universidad sea más profesional en su relación con la empresa. Y esto es una condición. La segunda condición es que igual no hace tanta falta como parece. Sí que hace falta, seguro. ¿eh? Pero, oigan, verán ustedes, si la universidad es una universidad docente, es una uni que hace una gran labor ¿eh? porque finalmente hace titulados, es una universidad de un nivel investigador medio-bajo, cuya investigación se hace a nivel individual o de grupitos de dos y tres personas y no tiene grupos de investigación potentes y en, el, en la frontera del conocimiento, hombre, la relación de universidad-sociedad será precaria. Será, existirá, no estará mal probablemente, ¿eh? mejor esto que nada, pero esto es difícil de qué, y verán más adelante si hablo demasiado, me lo dicen, ¿eh? usted me hace así y yo ya callo. ¿eh? Eh, eh, al cabo de un tiempo, pues aquello habrá creado, formará parte del ecosistema y no estará mal. Pero se llevarán un desengaño si cogen el avión, se plantan en Oxford y van a ver sus homónimos, ¿no? ¿Por qué? Hombre, porque ustedes tienen delante eh, una sociedad, cuya capacidad de absorber conocimientos de altísimo nivel es muy baja. ¿eh? Y ustedes, a lo mejor, dependiendo del estado en que está la universidad, la cantidad de producirlos también lo es, porque son grupitos pequeños, que son gente inteligentísima y brillantísima, pero su capacidad de organizarse y montar con ellos un, un grupo que pueda relacionarse con la sociedad es difícil. Yo creo que este es el inicio de la, de la discusión, ¿eh? o sea, no esperar de la universidad aquello que la universidad no, no puede dar y entender el camino que si tenemos ocasión, hombre, yo siempre, pues, pues no sé, podría, eh, no sé si aquí se eh, puedo yo, ahora, esto no tengo ni idea, pero eh, yo creo que sí, no eh, ofrecer un gráfico, ¿eh? A, a, a ustedes. En, bueno, en cualquier caso, una universidad con una oferta pobre en servicios y un entorno que tiene una demanda de servicios también pobre, el resultado es que lo que le toca a la universidad es promover ella, ella de ser el agente promotor del desarrollo en el territorio. En cambio, una universidad rica en ciencia y en grupos de investigación con un entorno rico, eh, que quiere decir que hace mucho valor añadido, las cadenas de valor son importantes y se muestra la complejidad del sistema, solo te lo miras, esta universidad tendrá demandantes. Por lo tanto, su papel no es tan proactivo, eh, tendrá menos trabajo en convencer a la gente. Y voy a explicar para terminar esta primera entrada, que después haré referencia, ¿Cuál es el óptimo? ¿Qué es lo que todos esperaríamos que pasase? ¿Eh? Hombre, lo que esperaríamos que pasase es que nuestra universidad fuese científicamente potente, los grupos de investigación tuviesen dimensiones críticas, los servicios de la universidad fuesen muy eficaces y variados, tanto en la transferencia como en la valorización, que son dos cosas diferentes y se estableciesen unos vínculos de porosidad con, la, con el territorio. Estos vínculos son permanentes, por definición. Tú eres poroso, esta gente acude y pactas con ellos. Y hay movilidad de investigadores, movilidad de doctorandos, el doctorado industrial. Y como ellos son potentes, estoy hablando de un óptimo. ¿eh? Ojo, como ellos son gente muy potente, esto influencia tu investigación, porque ellos necesitan a través de la Open Innovation. Con nosotros trabajó Henry, ¿cómo se llama? El de la Chesburg, ¿no? Un amigo personal y le, le... no podíamos pagarlo, desde luego. Pero el hombre pues, hizo un sabático porque nos quiere aquí en Barcelona y estuvimos con él trabajando. Pues muy bien, ¿eh? esto es la Open Innovation, o sea, estos señores te necesitan, tú les necesitas a ellos, eh, como hay movilidad y porosidad, vas juntos y, y tú, bueno, parte de tu investigación la diriges hacia donde estos señores les interesa, tienen doctorandos, alumnos en prácticas, tú les haces un máster, te piden información, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, resultado. Este óptimo, ¿cómo vamos a llegar a él? Y esto, es, si acaso, lo hablaremos más tarde. Muchísimas gracias, doctor, por estos insights tan profundos que seguramente vienen eh, de una larga y profunda trayectoria eh, en este sector, los cuales han sido súper interesantes. Y como bien dice, eh, la siguiente pregunta está más relacionada al paraqueo que podemos hacer. Sin embargo, antes de lanzar la pregunta, me gustaría invitar a la audiencia, este, aprovechando que tenemos a estos ponentes eh, con tanta experiencia y con tanto conocimiento, si quieren dejarles alguna pregunta ahí en el chat, con mucho gusto, estaremos recuperando un par. Eh, para poder contestarlas al término de las preguntas. Eh, y bueno, la siguiente pregunta es, eh, ¿cuáles son los principales retos que se han encontrado para incentivar la colaboración en el, con el sector empresarial en el ecosistema de Guanajuato o bien en el ecosistema de Cataluña, en particular en un contexto de pandemia por COVID-19? Este, adelante, doctora. Muchas gracias. Eh, bueno, considero que la principal organización que va a generar este conocimiento y desarrollo e innovación tecnológica, pensando en México y en Guanajuato, son las universidades, eh, que podemos decir que están estrechamente ligadas al crecimiento tecnológico y económico de la sociedad. Que las eh, universidades han contribuido eh, decisivamente en el desarrollo de áreas muy competitivas, por ejemplo, en la biotecnología, en la microelectrónica, en tecnologías de la información y la comunicación, y, bueno, que tenemos diferentes retos enfrente, ¿no? Alguno puede ser eh, la formación del, per, eh, del personal con perfil eh, ad hoc a las actividades que las empresas requieren. Esto constituye una herramienta vital para que las empresas puedan aumentar su capacidad competitiva en el mercado. Y, bueno, eh, viendo la situación actual, ¿no? Eh, al pasar tantos meses de pandemia, pues tenemos también un rezago educativo. En ambos sentidos, en la formación que damos a nuestros alumnos de licenciatura y de posgrado y también en la formación continua que se da a las personas que ya laboran en la empresa. Esto puede ser eh, pues un reto importante, el retomar o el reactivar la formación académica. Eh, por otro lado, es muy importante que la formación de recursos humanos eh, sea de alta calidad porque es una cuestión estratégica para el desarrollo, incluso la formación de directivos o en el personal de gestión y de coordinación de cada empresa es, es de vital importancia. Por otro lado, las empresas son eh, mecanismos que ayudan a obtener fuentes de financiamiento a las universidades y en este sentido tendríamos un reto también importante, eh, el que las empresas tengan una vinculación, eh, el que podamos tener un financiamiento compartido y que se puedan hacer eh, proyectos de mayor nivel para las universidades, esto permite elevar la calidad de la investigación y en la docencia en las universidades. Y con esto también logramos una integración eh, para mejora o para tener muchas mejoras propuestas eh, en la resolución de necesidades sociales. Eh, en otro sentido, requerimos que la investigación y el posgrado puedan reducir eh, y contribuir eh, a las respuestas de estos problemas eh, de la realidad social que tenemos. Una vía de contribución es crear programas de posgrado conjuntos basados eh, con la industria y enfocados en la formación de recursos humanos de alto nivel eh, hacia las áreas científicas y técnicas que apoyen en el desarrollo de nuevos productos y servicios prioritarios para el mercado y para la sociedad. Un reto muy importante eh, pues, a considerar en esta eh, situación actual y de reactivación es reactivar la vinculación de la universidad, de la empresa, el gobierno, la sociedad y el medio ambiente. Anteriormente en México y en Guanajuato ya trabajábamos para afrontar los retos medioambientales, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación, el acceso al agua tan importante y una problemática en Guanajuato y también visualizando la situación actual, pues se han unido ahora otros retos o se agregan más retos principalmente de carácter socioeconómico como el desempleo, como la pérdida de valor adquisitivo en las familias, como un elevado porcentaje de la población que está en riesgo de pobreza o con nuevas manifestaciones de eh, pertenecer a este sector. Hay desigualdades eh, que se han visto muy visibles eh, de oportunidades de acceso a la educación eh, causado por una brecha digital o también flujos migratorios descontrolados. Ahora resulta muy complejo reactivarnos y hay mucho que trabajar y que esforza, esforzarnos para poder resarcir estas secuelas económicas, laborales y sociales que actualmente tenemos frente a una nueva crisis financiera provocada por la pandemia por COVID. Pues hasta aquí dejaría esta participación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante lo que comenta acerca de retomar estas vinculaciones que nos va a, llegar, nos va a llevar a la siguiente pregunta. Pero antes de eso, eh, le damos la palabra al querido doctor Francisco Solés. Adelante, doctor. Bueno, no sé. Eh, Laura nos ha explicado con, con precisión y yo creo que no se ha dejado nada la lógica del tema. ¿eh? Y eso es, es la Biblia. O sea, esto es indiscutible. Pero el reto nuestro, una vez aceptado esto, que no es fácil, porque el trabajo de Laura ha sido el trabajo de mucha gente que ha sido pionero en este campo, es explicar esto. ¿eh? Es decir, eso es verdad, eso funciona. Porque esto hace unos cuantos años la gente te escuchaba y decía, este está chiflado, ¿qué dice? Eh? Eso, ¿De qué va esto? Ahora lo decimos y hasta parece que bueno es natural, ¿no? Pero el verdadero reto es implementarlo. El verdadero reto es sentarse en una silla y decir, a ver, vamos, lápiz y papel, y decir, a ver, ¿cuántas empresas hemos creado? Creo que tenían unos problemas técnicos con el doctor Francisco Solé. Entonces, eh, si les parece, en lo que él puede retomar ahorita la conversación, eh, vamos a pasar con una pregunta del público, y aprovechando aquí que está la doctora Laura. Listo. Sí, gracias. Muy bien. Eh, doctora Laura, ¿nos podría compartir eh, desde su experiencia cómo han solucionado o abordan los problemas, eh, digamos, de burocracia eh, que las universidades a veces generan? ¿Y cómo pueden alentar la vinculación con las empresas, provocando eh, justamente que la industria y estudiantes se vean involucrados y no se desanimen para trabajar en estas vinculaciones? ¿no? Per Perdonad, pero se ha cortado, ¿no? Sí, no se preocupe, doctor. Regresamos entonces con usted y una vez que terminemos, regresamos a la otra pregunta con la doctora Laura. Adelante, doctor. No, no, no. Así Pero es, que, esto es como una aventura. Que, que tú coges el papel y dices, a ver, ¿dónde estoy? A ver, en la universidad, ¿cuántos estudiantes hay? ¿Cuántas universidades hay en la zona? ¿De acuerdo? y ¿Cuál es nuestro nivel científico-tecnológico? ¿Quién es la cifra de transferencia? Etcétera, ¿no? y dices bueno a ver a nosotros cuánto nos toca progresar de qué manera vamos a avanzar entonces hay que construir eso y hay que construirlo sobre una base realista no esto no no no es nada sencillo porque antes más o menos lo he comentado en función del punto de desarrollo que tu universidad y tu zona geográfica empieza las cosas serán diferentes ¿no? esto es un tema Ok, se nos volvió a escapar el doctor, entonces regresamos con la pregunta que le hacíamos a la doctora Laura. Sí, muchas gracias. Yo creo que para evitar esta burocracia y estos procesos complejos eh, que pueden llevar tal vez mucho tiempo desanimar a los jóvenes a insertarse en la industria o a hacer proyectos vinculados, pues habría que comenzar. Por tener en la universidad ya de forma natural un ecosistema de emprendimiento, de innovación y de transferencia tecnológica. Y además eh, que tengamos formalmente una oficina o un área dedicada a la innovación y a la transferencia para que estos procedimientos ya los lleve pues, mucho más de la mano, más cotidianamente y que pueda intervenir para que los procesos no sean tan largos o no sean este complejos. Gracias. Muchísimas gracias por esta respuesta que nos hace Ana Conejo. Doctor, ya vio que lo tenemos de regreso. Adelante. Sí, yo quería compartir algo, pero se ve que no, no, que, vaya, que no puedo, ¿no? Es una cosa que no funciona. Bueno, eh, la, la idea es la siguiente. Si tú tienes una universidad que no ha empezado el proceso de creación de grupos y que no ha empezado el proceso de transferencia y no tiene masas críticas, te va a resultar muchísimo más difícil que los que lo han hecho. Y por tanto, lo primero que tienes que hacer es focalizar paralelamente las dos cosas, pero focalizarse en construir una universidad madura. En este. Esto va de 20-25 años. Y quería compartir, pero no, no, lo, no logro hacerlo, una diapositiva en que se ve los diferentes eh, indicadores de la universidad y cómo van apareciendo entonces eh, las posibilidades de crear todos los elementos y los servicios que necesitas para que sea eficaz el discurso de Laura, ¿no? Esto, esto no es elemental, esto forma parte de, de, de una guerra que tú tienes con la complejidad de la zona geográfica en la que vives. Si tú te adaptas a esta zona y esta zona no es muy compleja, bueno, será difícil. Será difícil. Pero si tú intentas hacer las dos cosas en paralelo, encontrarás partners y eso es muy importante. Y ahora voy, si acaso, a hablar de, brevemente de la diferencia entre lo que se llama transferencia y lo que se llama valorización. Se llama transferencia a la capacidad que tú tienes de ofrecer a tu región o a tu ecosistema. Aquello que sabes y les puede ser útil. ¿Eh? Fíjate que la adaptación no es que tú haces una cosa y los otros te la piden, que este sería como el síndrome del mostrador. La universidad tiene un mostrador, aparecen unos señores, hacen cola... cola y uno dice, póngame dos kilos de carne de cerdo. Y el siguiente dice, yo quiero unas troquetas. Y el siguiente, y tú vas, miras atrás, te miras la universidad y dices, mire, carne de pollo o de cerdo no tengo. Pero, pero, escuche, esto puede que vaya así a los inicios, pero no es el mejor sistema para hacer la conexión. La ¿eh? mejor, insisto es la porosidad, es la construcción de proyectos comunes y de la integración de los dos mundos con un propósito práctico de desarrollo de los unos y de los otros. La valorización es otro tema y es muy importante para aquellas zonas geográficas que las hay, en que la universidad es más potente que el sistema productivo. Porque como tiene otro camino, Puede entrar en la, a través de la investigación en fondos nacionales, pero también internacionales y puede crearse a través de los doctorandos fuera que vuelven a, tu, a su casa, etc. Eh, unas conexiones y una red global importante. Y eso, si logras encontrar un par o tres de partners locales, que siempre los hay, que están avanzados y te dedicas a ellos, entonces obtienes recursos, obtienes orientación y entonces puedes empezar un sistema de difusión. Estamos en transferencia, pero luego está la valorización, que Laura también lo ha comentado, que es aquello que tú puedes fabricar para el ecosistema directamente, sin esperar que el ecosistema nos... te puede ayudar, evidentemente, ¿eh? pero va a participar poco. ¿eh? Participará de otra manera, pero no tanto como participa, que es la demanda eh, en la transferencia, que es el tema de la creación de empresas que se ha mencionado ya y es el tema de la creación de partes del ecosistema a través del parque, que no necesariamente ha de ser un sitio que esté cargado de, de empresas, y de, sino que sea como un, un vivero eh, de empresas. No es necesario que sea solo esto, puede ser un sitio donde acoja a los grupos de investigación, un sitio donde coge a empresas de fuera que tengan nivel, un sitio donde acoja también a los proyectos de los doctorandos industriales, a la gente que le gusta eso, montamos una cosa hace ya 10 o 12 años que se llama el Espacio Emprende, que finalmente lo pusimos en diversos campos, donde los alumnos y profesores interesados en el tema de la innovación, la emprendeduría, tienen un carnet, hacen así, entran y allí su casa. ¿eh? Y, y allí, se, allí pasan cosas, no sabes cómo. ¿Eh? Así como en los Erasmus, que supongo que ustedes saben, que es el movimiento de alumnos europeos por toda Europa, se producen hijos, hay casamientos, la gente, incluso están... Eh, se sabe, eh, los miles de eh, matrimonios que ha habido. Pues aquí pasa lo mismo, eh. no, no, lo de los hijos no, pero se producen cosas que quiere decir empresas, proyectos, eh, innovaciones, y a través de este sistema se llegan con mucha más facilidad al ecosistema, o sea, no, no es incompatible con el de la transferencia. Muchísimas gracias, doctor. Y fíjense, escuchando a ambos, creo que confirmamos eh, esto que hemos estado platicando a través de la sesión y ya por mucho tiempo, eh, la, la importancia de la colaboración para poder generar innovación y, eh, por otro lado, también la gran responsabilidad que tenemos cada uno de los actores que conformamos estos ecosistemas de innovación y emprendimiento eh, para poder de verdad generar soluciones colaborativas y que tengan un impacto real. Eh, en la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias a ambos y seguimos, entonces, eh, con la siguiente pregunta, eh, que creo que va a ser muy interesante también para la audiencia porque estamos escuchando ya como este overview o esta eh, visión sistémica y estratégica de lo que está pasando. Y eh, lo que nos lleva a la siguiente pregunta, eh, doctora Laura, eh, ¿alguna experiencia o algún caso en específico que se le venga a la mente y que nos pueda compartir acerca de alguna vinculación exitosa entre academia y empresa? Eh, puede ser ya sea durante este periodo de la pandemia para atacar algún problema que se haya suscitado frente a esto o no necesariamente de esta situación. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros eh, concebimos nuestro modelo educativo de la Universidad General de la UNAM y de nuestro campus de la UNAM en León eh, como una, una universidad desarrolladora que se caracteriza por tener una práctica de enseñanza, de investigación y vinculación constante con instituciones, eh, ya sea empresa o como empresas o eh, de labor eh, de contribución social o comunitaria. Eh, dentro de nuestra... Eh... Unidad León tenemos la unidad de patentamiento, emprendimiento y vinculación que ya se había instaurado en 2019 y que incluso aprovechamos la virtualidad durante la pandemia y se identificó que se pudieron simplificar algunos mecanismos de vinculación de manera digital o de manera este, a distancia con empresas y con algunas organizaciones eh, sociales. Dentro de algunas vinculaciones exitosas, eh, pudiéramos tener eh, de dos tipos, unas eh, respecto del área biotecnológica, eh, pues continuando con la solicitud eh, o el ingreso de solicitudes para obtener patentes de productos experimentales que se generan en nuestros laboratorios de investigación como en estructuras y biomateriales y el trabajo de vinculación con empresas para lograr la transferencia tecnológica hacia la industria. Por otro lado, pues dimos un, un mayor énfasis al trabajo de innovación social y tendríamos eh, algunos proyectos con los que trabajamos, eh, como por ejemplo eh, con Agrobiotech, con el hub de innovación eh, de en ciencia de la vida del gobierno del estado de Guanajuato, en donde tenemos proyectos de vinculación para el desarrollo de innovación en salud en temas de implementar áreas de telemedicina y que justo con pandemia, pues fue un área muy explorada y, y muy... Eh, muy buena para poder contribuir en la mejora de la salud, entonces creemos que esas son experiencias que se pueden quedar y que podemos eh, instalar. Tenemos un proyecto formal eh, con ellos también para estudiar la densidad ósea y el análisis de fondo de ojo de las poblaciones eh, infantiles y eh, también juveniles con eh, el efecto de predecir eh, a pacientes con diabetes mellitus, entonces para poder hacer algunas acciones de intervención de manera preventiva. Eh, por otro lado tenemos un proyecto que también comenzamos eh, con la Fundación Barrio Sustentable que para el, el municipio de León es muy importante y con esto podemos contribuir en, en el desarrollo social de una comunidad, eh, con ellos queremos eh, intervenir de manera eh, didáctica o educativa en los proyectos del Centro del Saber y también tener una cabina de telemedicina para poder apoyar a una comunidad vulnerable y ofrecer o vincularnos con la universidad y ofrecer los servicios de salud que tenemos en optometría, en fisioterapia y en odontología. Y bueno, un último proyecto que quisiera eh, platicarles es una eh, vinculación que tenemos con el Banco de Alimentos y Fundación León, en el que trabajamos eh, pues en diferentes sentidos para poder eh, tener un estudio financiero y crear... Eh, algunas eh, empresas como tortillerías en los polígonos del desarrollo social de San Juan de Abajo que ayuden a las familias a aumentar la parte productiva y también a mejorar la parte nutricional o alimenticia y, eh, y por otro lado eh, se está evaluando la factibilidad de crear una empresa de composta que pueda resolver un poco el tema de eh, la generación de CO2 en León y que puedan canalizar los desechos orgánicos a la planta. Entonces el banco de alimentos es pues, quien colecta todos estos eh, eh, productos, eh, la Fundación León es quien tiene el, el vínculo directo en, en la comunidad de San Juan de Abajo y quien nos permite tener este lazo de, de vinculación y la universidad es quien lleva a los alumnos eh, ya sea de todas las disciplinas que se unen en esta unidad de emprendimiento, patentamiento y vinculación y también de una manera muy importante nuestra licenciatura de desarrollo y gestión interculturales que hace trabajos de intervención comunitaria en la comunidad de San Juan de Abajo entonces bueno de esta manera son proyectos que hemos podido tener eh, tanto en curso como nuevos durante la pandemia y, y además este, modificándolos a las necesidades de la situación actual. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora sí que son ejemplos muy claros, muy precisos de cómo aprovechando la inteligencia colectiva dentro de un ecosistema podemos potenciar los resultados, ¿no? Eh, y bueno, la misma pregunta para usted, eh, doctor. Bueno. Eh... No sé, podríamos explicar bastantes ejemplos, lógicamente, con tantos años por allí, de, de resultados exitosos en términos de creación de empresas y de patentes. Pasa es que, a ver, tú tienes un departamento que se dedica al tema de uh, conocer los movimientos marinos. Y, y cómo funcionan. ¿no? Entonces eh, tienes una empresa constructora que eh, monta una cátedra de empresa. A esto no hemos entrado, pero podemos entrar. Entonces una cátedra de empresa quiere decir que te dan un dinero anual y que participan ellos. Lo único que quieren es tener información de lo que tú haces. Tú tienes un canal allí que tiene 300 metros que simula las olas del mar y haciendo una serie de estudios y de la misma manera tienes un simulador de un embalse ¿eh? para hacer electricidad de un río y entonces pues allí hay una serie de problemas como ustedes saben ¿eh? en el movimiento de los líquidos que, bueno, perturban que no son predecibles ¿eh? de una manera si no calculas bueno, estos señores viven allí en, ti, en tu tu grupo y viven de una manera notable, porque son, están interesados en su trabajo y cuando vienen a las reuniones que tú estás, pues hombre, ven lo que estás haciendo, lo explicas, etcétera. ¿no? Entonces, a partir de aquí salen cosas e investigas. Por ejemplo, en las playas cercanas a Barcelona los movimientos del mar de una manera natural se llevan en un día de ¿eh? la, la arena. ¿eh? Entonces, ¿cómo hacerlo para que no se haga? entonces Se hacen todos los cálculos y la empresa constructora acaba descubriendo que hay unos sistemas para poner dentro del mar pues, cemento de, en determinados sitios y, y como han, se han calculado los movimientos que tiene el mar de una manera natural regular, perdona, y en casos excepcionales, pues aquello impide que se lleven la. Pero yo creo que, insisto en resaltar este efecto de comunidad, de porosidad. El caso clásico del supercomputador de Mateo Valero, que es un enamorado de México y tiene la medalla al mérito mexicano, el más importante de no sé qué es, y se le envió, de... los mexicanos le enviaron. Una cabeza olmeca creo que es, ¿no? Y es un tío magnífico. Lo cito porque él estaría contento de saber que lo estoy citando aquí, también muy, muy afín al consulado. ¿Y este señor qué hace? Pues investigar. Es una fiera. ¿eh? Tiene 900 investigadores. ¿Cómo ha logrado tener 900 investigadores? Robando. ¿eh? ¿A quién? Pues a todas las instituciones que se han dejado robar, ¿no? O sea, claro, como un tío tan bueno, pues gana los concursos, gana no sé qué, gana no sé cuántos y con esto paga a estos 900. Y dices, ¿y eso qué tiene que ver con lo que pregunto? Pues sí, porque tiene Intel y tiene IBM a su mismo lado, al lado mismo de él, dentro del parque. O sea, ¿y por qué ha venido Intel y IBM? Porque quiere estar al lado de Mateo Valero. Ahora le han dado no sé cuántos millones para, hacer el, para participar en la fabricación del chip europeo. Europa está preocupada porque no fabrican chips no los europeos. Bueno, ¿y desde qué manera eso se programó? De ninguna. O sea, la presencia de esta gente allí, con doctorandos, con profesores y con sus propios investigadores. Y esto hace que las cosas salgan. Y a partir de aquí salen cosas interesantes. ¿eh? Por ejemplo, en el Golfo de México, Repsol busca petróleo y gracias a Mateo Valero y a esta interrelación se hicieron unos programas que les han ahorrado el 30% de los costes de la búsqueda. Pero eso no era deliberado al principio cuando empezaron a colaborar juntos. ¿eh? Tanto yo insisto que hay un camino a realizar de poco a poco. Nosotros cuando creamos el parque éramos muy inocentes y pensábamos que un parque era un sitio donde colocar cosas. Después nos dimos cuenta que podíamos tener primero la colocación de los grupos de investigación, segundo uno especialista en spin-offs que le llamamos acknowledge to market, ¿no? son edificios donde están... Estas empresas que nacen, después otro donde estas ya montan su propia empresa que nosotros queremos que esté en el parque y luego otro tipo de parque con otro tipo de edificio donde hay empresas grandes o grupos de investigación grandes que están ellos muy motivados en vivir con nosotros. Y a mí me sorprende porque sale alguien y dice, no, vamos a montar un parque, y haremos un edificio a dos kilómetros o a diez kilómetros de la universidad. Escuche, que no, hombre, si no hay más remedio, pero pues es una ciudad, yo qué sé, no hay más remedio, no hay más remedio. Pero si puedes, has de ponerlo dentro del parque. ¿no? Es decir, escucha, esta vaca ha tenido dos terneros, nos los vamos a llegar a 20 kilómetros. Dice, no, que la leche está allí y los terneros estarán allá. Bueno, este tipo de cosas. Yo creo que esto es importante. Ya termino con un ejemplo, con dos. El primero es el concurso anual, que supongo que ustedes, Laura, también lo deben hacer, de ideas, donde hay unas empresas que participan y dan estos premios. Eso no es trivial. ¿eh? Porque estas empresas están allí, te conocen, los alumnos no sé qué, y si se apuntan 50 alumnos de una universidad de 30.000, no es gran cosa, pero hombre, más vale este que cero. Y después si se apuntan 40 y después 100, etc. ¿eh? Por tanto, yo creo que esto es importante. Entonces, yo um, el otro ejemplo que quería explicar es el ejemplo que tenemos todos, que no hay que despreciar también, ¿eh? hay que atenderlo. Eh, es el profesor Chiflado, y permítanme que lo diga con cariño. Digo ¿eh? que está como una cabra, y, y te viene y te aparece por programa de promoción de la creación de empresas y acabo de descubrir un peine para gatos, no sé qué, Digo, bueno, peine para gatos, bueno, lo acompañas otra vez a la puerta, bueno, muchas gracias, vuelve cuando quieras, ostras, otra vez este tío. Y un día aparece con un mantel, pero es, esto es textual, y con una cartera, abre la cartera, pone un mantel, pone unos platos, pone unos cuchillos y nosotros este tío, otra vez... ¿Eh? Y, y dice, saca una cosa y dice, probad esto. Y eran unos fresas, unos fresones. ¿Y qué más había? Y melón. ¿eh? Y nos lo probamos. Y bueno, escucho, muchas gracias. Habíamos desayunado, pero muchas gracias. Dice, si no, no, esto estaba congelado y yo lo he descongelado. Congelar una fresa y que quede igual era hace unos años absolutamente imposible. El tío había descubierto un sistema de congelar fruta y que no perdiera la estructura que quieras que no dé agua y como sabemos todos que el agua pues se hincha al congelarse, pues rompe toda la estructura de la fruta y entonces queda la fruta hecha. Vaya un desastre. Y este señor, bueno, lo ayudamos, acabó creando una patente formidable el prototipo de la máquina. Y entonces entramos en las rondas de inversión y acabó con una empresa de unos ¿no? bastantes millones de euros y tal. Pero ¿en qué se benefició el territorio? Bueno, la rueda se mueve, y eso ya basta y estudiantes participaron y participaron no sé qué, participaron no sé cuántos, la industria en hacer el prototipo, aquello se tuvo que fabricar y tal, y luego un empresario de la región lo compró y este no sé qué, ahora ¿qué queda? Hombre, nada, en el fondo nada, porque aquello lo vendió una multinacional, la multinacional creo no sé qué, la otra no sé cuántos, y quedó, bueno, un residuo, muy, mejor eso, quiero no, que quede nada. ¿Qué ganamos? Mejorar la complejidad del territorio, aunque fuera de una cosa pequeña. ¿eh? Yo creo que son buenos ejemplos para entender lo que hemos dicho antes, de cómo progresamos avanzando y a la vez mejorando nuestra capacidad de transferir y de valorizar. Yo soy un entusiasta, ¿eh? ya lo ven, ¿eh? ustedes disculpen. Entusiasta y apasionado. Pero mira, aquí en todo el ecosistema de innovación y emprendimiento de Guanajuato estamos, somos sumamente apasionados este, por Bien. generar valor. Entonces hacemos buen match, digámoslo así. Este, no, Y es una maravilla también este, escuchar estas lecciones aprendidas que ha tenido usted usted durante esta trayectoria, porque definitivamente usted ya pasó por ese camino y a todos los que estamos escuchándolo eh, nos va a servir mucho para poder recuperar todos esos insights que usted ha ido este, recopilando y aprovechar justamente ese conocimiento, ¿no? Este, sí. Muchas gracias por esa parte. Cuando en un restaurante me, me, me dicen si yo tengo alergia a algo, digo sí, a los imbéciles. Y <risa> sí, y he encontrado muchos en este camino, ¿eh? Primero yo, eso ya está claro, no, no, no trato de pero la cantidad de gente que ha despreciado ¿eh? este movimiento de promover la mejora del ecosistema, que quiere decir la riqueza del país y ayudar a la gente que tiene problemas, es enorme. ¿eh? Es un desprecio que a mí me parece incomprensible. O sea ¿Cuál es el motivo? Probablemente la ignorancia. ¿eh? Sí, muy probablemente, doctor. Eh, y fíjese, justamente este, todos aquellos apasionados eh, por contribuir y por generar valor, nos encontramos en ecosistemas como el Valle de la Mentefactura y como el Ecosistema de Cataluña. Entonces, bueno, justamente este tipo de sesiones nos ayudan a estar pegaditos con aquellos eh, con quien queremos hacer equipo. Y bueno, algo que estamos viendo que nos da mucho gusto también eh, tenemos varias preguntas de la audiencia por tema de tiempo eh, y por respeto también al tiempo que ustedes nos han regalado. No vamos a poder leer todas, sin embargo, estas preguntas se las haremos llegar a los ponentes para ver si tienen oportunidad de regalarnos alguna respuesta. Eh, voy a leer una pregunta más del público y vamos a cerrar con una pregunta final. Eh, vamos a tomar aquí, Marco Morales nos pregunta, eh, me gustaría conocer su opinión sobre si es necesario rediseñar el formato educativo y vocacional de las universidades a nivel global para mejorar su desempeño en la parte tecnológica y científica. Comenta y les agradece también, les comenta que es una excelente sesión y que le parece muy interesante. Entonces, eh, adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Yo creo que eh, uh, antes de decir si es necesario rediseñar todo hacia un ambiente muy tecnológico, tendríamos primero que hacer un análisis de cuáles programas eh, hay que actualizarlos y cuáles son pertinentes, porque las universidades también estamos en constante renovación, en constante propuesta de... Eh, de programas académicos que sean muy pertinentes a la región, al país o a nivel global a las tendencias actuales que se tienen en el mundo y a que tengan justo esa eh, actividad tanto teórica como práctica eh, de acuerdo al perfil eh, ideal. ¿no? Entonces, es muy probable que muchos de los nuevos programas de nuevas carreras o de nuevos posgrados ya tengan toda esta carga de vinculación con la industria o con las empresas y una formación muy pertinente, pero es, también es muy probable que muchos otros programas no se hayan actualizado a través del tiempo o de manera formal no se hayan actualizado y sería necesario entonces sí hacer ahí eh, pues muchas precisiones y hacer toda eh, pues la intervención para que los programas siempre estén a la vanguardia. ¿no? Entonces, eh, yo considero que sí, muchos eh, se van a tener como programas vigentes, actuales y muy eh, innovadores, pero muchos otros seguramente es en los que habrá que hacer el trabajo eh, formal y analizarlos para hacer una reestructura. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pasamos entonces eh, a darle la voz al doctor Francisco. Sí, ustedes proponen unas preguntas en que deberíamos estar una semana ¿eh? hablando, y yo tengo un vicio, que es intentar responderlas. Predecir el futuro se hace de tres maneras. La primera es el pasado remoto, cuando ves una situación que coincide bastante con la que vives, y entonces buscas un pattern, ¿eh? una estructura, y dices, mira, allí, entonces paso esto, aquí también pasará esto ahora. Está claro que estamos en una revolución industrial, que vas a buscar la que apareció en los finales del XVIII, en algunos sitios, principios del XIX y otros al siglo 21 perdón, al siglo 20 Lo que queda claro es que una revolución industrial, si es de verdad una revolución industrial, transforma el sistema educativo. Por tanto, primera respuesta, sí. O sea, mirando de esta manera, de analizar el futuro. La siguiente manera de analizar el futuro es el presente o el pasado próximo. ¿Qué quiere decir? Si lo analizas, ves seguramente pistas. ¿eh? Hay cosas que dices, bueno, eso por tendencia, muchas veces, aunque es engañosa la tendencia, por una inferencia, de hombre, si esto ha pasado, no sé qué, son pistas. ¿eh? En el futuro no te lo predicen, porque fíjate, cuando montaron los que se llamaban los hospitales antituberculosos, eh, perdón, para los tuberculosos, no antituberculosos, los, los hospitales para tuberculosos, se acabó de construir la vacuna y se acabó de descubrir la vacuna y, y, y, y no sirvieron jamás. Yo he visitado dos de estos en Cataluña, están vacíos desde que se abrieron hace, yo que sé, 80 años, 70 años. ¿eh? Por tanto, sí, las, las pistas del pasado relativamente reciente y las del presente son importantes para predecir el futuro. Y luego está la tercera, que es la ciencia ficción. Ciencia ficción, que no tenemos más remedio que acudir a ella porque el futuro va de eso. La posibilidad de que aciertes qué pasará a las consecuencias de la tecnología en los 30 ámbitos que tú quieras ponerle a 20 años o 10 años, es mínima. Es ridículo, pero es mínima. ¿eh? Y eso se ha visto. Y en un periodo de revolución industrial más. En Europa, por ejemplo, en este momento debe haber 3 millones de profesores universitarios que todos tienen la obligación de investigar. Imagínate todos estos tipos, ¿eh? suma los mexicanos y los de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, los chinos, yo qué sé. La cantidad de inputs que recibirá la industria en estos próximos años es tremenda. ¿eh? Por tanto, muy difícil. Por tanto, el sistema educativo va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Yo creo que en la pregunta de usted le ha dado la respuesta. La literatura que leemos todos ¿eh? es que será la época del cliente. Hasta ahora ha sido la época del oferente. De la universidad, sus profesores, no sé qué... Por mucho que diga Laura, yo, yo creo que lo que dice no se lo inventa, sino que es verdad y que reproduce una cosa que la honra, que es su propio sentimiento ¿eh? y la pasión de eso de la innovación que tiene, compartimos. Pero es mucho más probable que si lo analizamos descubriésemos que el 90 y pico de propuestas que se hacen, se hacen desde la academia y la observación de la realidad es pequeña. ¿eh? Llega alguien que te dice, hombre, escuchen, ustedes no hacen eh, inteligencia artificial. Y como eso suena, y es nuevo, y la universidad dice, pues no hacemos inteligencia artificial, vamos a montar aquí un curso de artificial. Muy bien, esto sí, pero la, el continuo, la continua porosidad entre las necesidades industriales, la proactividad necesaria de la universidad para ir más allá de lo que le dice la demanda, eso no está estructurado en las universidades españolas, en la mayoría de las europeas que yo conozco y en las latinoamericanas que tengo la suerte de conocer bastante tampoco lo he visto demasiado. ¿eh? Por tanto, especialmente algunas de ellas, especialmente privadas, bueno, están más interesadas en saber dónde habrá clientes, ¿no? Si eso es más opro... y hacen bien y es su trabajo y no voy a decir que hacen mal, pero no está. Por tanto el cliente creo que ya sea el cliente industria, ya sea el cliente persona, y si usted prefiere los padres, da lo mismo. El cliente todavía no se ha manifestado. A mí me gustaría que ustedes que están por aquí me dijesen si han visto nunca ¿eh? un conjunto de 500 estudiantes con pancartas y que la pancarta ponía lo que nos enseñan no sirve para nada. Hacete el favor de cambiar. Yo no lo he visto. ¿Eh? Y a lo mejor esto aparecerá, no así, pero aparecerá con una voluntad por parte de los estudiantes de que se les enseñen cosas que les lleve a un empleo y además que les capacite para el futuro y les dé soft skills, que se habla mucho de esto, pero nadie sabe muy bien cómo hacerlo. O sea, en realidad creo que la pregunta que hace usted es acertadísima. No le puedo decir y no creo que nadie se le, puede, se le puede decir en qué periodo de tiempo viviremos una universidad absolutamente vinculada, a las, proactivamente vinculada, porosamente vinculada al sistema productivo y al ocupador público que también existe. Muchas gracias, doctor. Y sí, creo que den el clavo eh, con muchas observaciones que nos comparte, en especial nos llama la atención esto que comenta, eh, esta productividad activa eh, justamente para poder eh, formar a los estudiantes, a los jóvenes, eh, para que de verdad puedan aportar valor dentro del mercado laboral y lo que se requiere, ¿no? Que sea muy asertivo. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Y bueno... Eh, me da mucha pena tener que lanzar ya la última pregunta y también con nuestra audiencia que nos sigue mandando algunas preguntas. preparados para pararla. <ríe> no, no, no, les, les va a gustar, pero miren, creo que vamos a cerrar con una pregunta muy linda que también tiene una visión sistémica. Eh, en cuanto a política pública, ¿qué estrategias creen que sean necesarias, o estrategia puede ser una, creen que sean necesarias, Instrumentar para poder potenciar aún más la vinculación academia-empresa para contar con un ecosistema de innovación y emprendimiento exitoso. Adelante. Sí, gracias. Um, bueno, yo considero que hoy en día la tendencia es generar una sociedad con una dinámica de desarrollo que eh, permita pues, la capacidad de diferentes actores para interactuar y consolidar estas redes de aprendizaje. ¿no? que sea mucho más fuerte la capacidad científica y tecnológica de un territorio, que se pueda aumentar la productividad, la competitividad de las organizaciones, de la industria, y bueno, todo esto a través de la innovación. Eh, actualmente promovemos una mayor interacción entre las universidades y, y los demás actores que mencionamos, de la industria, el gobierno y la sociedad, eh, y esto es clave para mejorar la condición de innovación de la sociedad basada en el conocimiento. Por otro lado, la globalización ha propiciado que el conocimiento sea un motor de desarrollo en la sociedad y esto constituye la base de las estructuras productivas y es la principal ventaja de que un Estado o un país pueda ser competitivo. Eh, se ha probado que la, el avance tecnológico es esencial para el desarrollo económico de los países y esto eh, pues preocupa de manera general para tener eh, unas condiciones competitivas a nivel internacional. Por esto es que necesitamos que el, el Estado y que los países tengan políticas públicas muy encaminadas y muy dirigidas para apoyar la innovación. Como bien mencionaba eh, Francisco hace un momento, el que nuestros alumnos y nuestros académicos tengan estas convocatorias para participar en proyectos vinculados con la industria, que tengan este acercamiento y estos escenarios reales, es muy importante. Entonces, que esos financiamientos se mantengan, que sean más, eso sería lo ideal, porque de pronto la tendencia es que disminuyen o desaparecen. Entonces es mucho más el trabajo el que hay que hacer para estar buscando las oportunidades y los sitios eh, para tener estos, estos acercamientos y estas experiencias profesionales. Eh, particularmente creo que el estado de Guanajuato sí es un estado muy innovador, con propuestas reales, con vinculaciones y con una gran cantidad de convocatorias de manera permanente. A lo largo del año vemos... Muchísimas cosas que nos ofrece y pues principalmente IDEA-GTO a nivel estatal que ofrece todo un abanico de experiencias en innovación, en acercamiento, en tecnología, en transferencia científica, en capacitación o en estas experiencias reales para nuestros universitarios. Y de manera local en León creo que el municipio de innovación también nos cobija grandemente en esta parte y hace esta vinculación de la universidad con la sociedad y la empresa. Entonces solo quisiera cerrar con un ejemplo pues muy real eh, del estado de Guanajuato en donde IDEA, GTO, el gobierno del estado y las universidades se han unido y este sería el caso eh, de la colaboración de las universidades, las empresas y el gobierno en el proyecto MIT RIP, en donde eh, se promueve que Guanajuato sea un estado innovador. Y mediante la convocatoria que lanza el MIT, el Tecnológico de Monterrey Campus León eh, toma la iniciativa junto con el gobierno del estado y con IDEA-GTO de para desarrollar un proyecto estratégico en el que el estado de Guanajuato sea considerado como una de las regiones seleccionadas en el programa regional de aceleración del emprendimiento del MIT. Este es el proyecto Focus México para el 2022 que busca brindar oportunidades para que la comunidad de Guanajuato, mediante los representantes de este proyecto, se involucren con el MIT en un enfoque práctico basado en evidencia para fortalecer el ecosistema empresarial del Estado impulsado por la innovación. Así, eh, nos han invitado al campus de la UNAM en León para ser parte de este equipo, se cuentan con 10 integrantes de base como base eh, de trabajo, que son dos universidades, el Tecnológico de Monterrey y nosotros, el AINES León de la UNAM, y también participa el gobierno del estado mediante IDEA-GTO, participan dos, dos corporativos, dos entidades financieras como fondos de inversión y tres empresas que fungen como los emprendedores. Eh, de esta manera pues es un ejemplo muy real de esta vinculación que el estado de Guanajuato tiene y eh, pues que lleva a una visión para promover un estado eh, innovador para Guanajuato. Entonces, bueno, creo que aportar en estas políticas públicas con eje de apoyo a proyectos conjuntos que resuelvan necesidades específicas, muchas más convocatorias con financiamiento para que participen alumnos y académicos en el sector de la industria a nivel nacional e internacional, promover el desarrollo de emprendedores a partir de las... Instituciones de educación superior, impulsar el registro de patentes, de transferencia científica para incentivar la innovación y promover también la creación de oficinas de innovación que trabajen con académicos e investigadores eh, y hagan esta vinculación con las empresas directamente. Entonces creo que esa sería mi aportación. Gracias. Mil gracias, doctora. Y no sabe de verdad cómo nos encanta desde Iria Guanajuato y desde el Valle de la Mentefactura eh, contar con aliados clave como lo son ustedes que tienen esta claridad de cuáles son aquellas acciones específicas que podemos lograr en conjunto, ¿no? Eh, aquellos aliados que le meten todo desde la parte del conocimiento, pero también le meten toda la parte del corazón y la intención de poder, como usted dijo, eh, tener realmente un impacto social. Muchísimas gracias por sus respuestas y pasamos ahora eh, con nuestro querido doctor Francisco Solé. Adelante. Muchísimas gracias. Uh, bueno, yo estoy impresionado con el discurso, Laura. Esto, ¿por qué? Porque nosotros tuvimos que construir el discurso y tuvimos que hacer aprender a estos agentes que eso que decíamos era un vocabulario que no habían oído. Y publicamos junto al Henry, el, el, el ¿cómo se llama? No, el, el otro, el de la triple hélice. Y yo qué sé, que es un personaje bastante divertido, un tío muy curioso, Echkovich. Bueno, y, y, en fin, fu, fuimos personas que trabajamos en eso bajo el punto de vista teórico y a la vez estábamos en la práctica. Y personalmente, con dos o tres del grupo este nuestro, fuimos exter, expertos en el, la, la dg Regio la Dirección General de, de, de Regiones de la Unión Europea, montó lo que se llama el RIS-3, el RIS-3 es el sistema de dar dinero a las regiones europeas que antes pues, se daba por razones diversas y entonces se les ocurrió darlo a través de un plan estratégico de innovación. La región al cual tenía una guía que construimos un grupo. ¿eh? Entonces, lo digo por veráis por qué. Porque eh, las regiones dijeron, hombre, si queremos tener dinero, y hablamos de mucho dinero, ¿eh? Eh, los fondos estructurales, que aquí igual no sabéis lo que quiere decir, pero era el dinero para las regiones menos desarrolladas, millones. No te vamos a dar el dinero si no nos traes un plan estratégico de innovación y que esté siguiendo la guía que te vamos a dar y que nosotros valoraremos si te es realista o no. Y además te meteremos un experto en tu región durante dos años mientras lo haces. Yo fui uno de estos expertos a una pereza inmensa. O sea, el discurso lo tenemos, sabemos el discurso. La gran dificultad es ponerlo en práctica. ¿eh? Es muy positivo para ustedes que en su comarca, en su región, en el lugar donde ustedes ocupan, el interlocutor no hace falta que le expliques el vocabulario ni los modelos y que se lo crea. Eso es lo primero, es importantísimo. Otra cosa es el dinero. El dinero es una restricción. Como más dinero, más se lo cree la gente también. Otro tema importante es la evaluación. Y la evaluación no es del output, sino del outcome. ¿eh? Es decir, ¿cuántas empresas hemos creado? 17. ¿Cuántos, ¿Cuántos ocupados? 17. El tío que la ha creado. No, una 18 porque también estaba su mujer. Esto es el outcome. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay que hacer un plan a largo plazo. Un plan y el dinero ponerlo también en función de este plan a largo plazo. Que sea lo más ambicioso posible. Y sobre todo y especialmente evaluarlo con un gran rigor y que tenga consecuencias. Si la gente logras que se acostumbre a eso, has ganado mucho porque empiezan a considerarlo normal. Empiezan a considerar que eso es lo que hay que hacer. Si tienes mala suerte y los políticos los van cambiando y hay quien se lo cree, lo has de volver a explicar y no sé qué, un día tienes un dinero, al cabo de dos años ya no lo tienes y, y tú con ello mantenías un personal experto y aquellos se tienen que ir a buscar la vida, entonces estás frito. O sea, tu capacidad de mejorar el ecosistema es mucho más difícil. Yo después de oír a Laura, creo que, hombre, ustedes tienen esta gran suerte de tener gente que les escucha y son realistas y que les da dinero y que además no les haga miedo que a veces determinadas cosas no tengan poco dinero para hacer todo aquello que querrían, porque muchas de estas cosas funcionan como un espejo. ¿no? Es decir, la gente lo ve y dice, hombre, mira, esto se hace así y acaban haciéndolo ellos. Por tanto, yo me apunto a lo que ha dicho Laura, tengo poco más que decir, solo que no se conformen. O sea, eh, España en relación a Alemania tiene no la mitad, pero casi, de la renta per cápita. ¿eh? Ustedes probablemente, bueno, no probablemente, tienen la mitad de la renta per cápita de España. Y aquí hay un tema diacrónico-sincrónico, y es que la complejidad del sistema acompaña a la renta per cápita, pero no en todo, porque tú vives en el siglo que viven los alemanes y en el año que viven los alemanes. Y hay que gestionar el diacrónico sincrónico y hay que encontrar eh, los atajos para avanzar más que, que lo que te tocaría si estuvieses 20 años antes que no lo estás. ¿eh? Y creo que esto es un ejercicio intelectual eh, difícil pero muy potente, porque has de encontrar caminos que los otros no los han recorrido, porque no les ha hecho falta. ¿Eh? Y si tú les imitas, no estás en su situación. Y por tanto, a veces malgastas dinero o al revés, no encuentras los resultados. Tanto hay aquí un ejercicio de imaginación, eh, y, y, de, y compartido con la administración pública si como decís es proactiva y, y estupenda para avanzarte por la tangente ¿eh? hay que ir por el atajo porque si no te encontrarás dentro de 20 años a la misma distancia que los alemanes están hoy si tú habrás crecido, claro, hombre ha sido estupendo pero ellos también, ¿no? y el truco es crecer más que ellos aprovechando lo que ellos los han hecho, pero no copiándolo del todo, porque ya no estás donde estaban ellos cuando estás con la renta que tienes tú. ¿eh? Y eso pienso que es un único consejo que me atrevo a dar. Y lo otro ya se ha dicho y muy bien dicho. ¿eh? ¿Cómo era aquel chiste que decía cuando nos habíamos acostumbrado a decir películas O sea, que ya lo decíamos mal. Ahora los llaman flims. <risa> Bueno, pues, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Ha sido de verdad un encanto escucharle, escucharles a ambos. Eh, y comenzando a cerrar, pues bueno, desde Idea Guanajuato le agradecemos profundamente a ambos ponentes. Este, a usted, doctor, le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Idea Guanajuato hasta Cataluña. Que le llegue, que lo sienta. Este, y esperamos sí. seguir teniendo conversaciones con ustedes. Y de igual manera, un profundo agradecimiento a la doctora Laura, quien en esta ocasión está representando al Ecosistema de Innovación y Emprendimiento Guanajuato. Ya seguiremos de igual manera en pláticas. este Y aprovecho también para agradecer nuevamente al delegado Deir Davar de la Delegación de Cataluña en México, esto, y eh, claro. les compartimos los atentos saludos y un gran agradecimiento de parte de nuestro director general de aquí del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad de Gobierno de Guanajuato, este, Antonio Reus Montaño. Muchísimas gracias a ambos, esperamos este, seguir contactándolos nuevamente muy pronto, gracias también a toda la audiencia por sus preguntas, han enriquecido mucho esta sesión. Un fuerte abrazo y que tengan un día lindísimo y una semana muy productiva. Hasta luego. Gracias, Amy. Un gusto compartir, Francisco Solé. Hasta luego. T.O. Grandeza de México, Gobierno del Estado.